Hola, hola, hola, hola queridos amigos, amigas, amigues. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de qué hora estés escuchando este video. Bueno, vamos rapidito porque estas clases si no se hacen larguísimas, la de ayer, perdón, se me hizo de ocho minutos y pico, pero menos no lo puedo hacer. Eh, vamos a ver hoy claves a tener en cuenta para las casas de fuego, que son la 1, la 5 y la 9. Y las casas de tierra, el fuego es el principio vital eh, y las casas de tierra la fuerza productiva o el principio productivo. Las casas de tierra, la 2, la 6 y la 10. Eh, entonces, casa 1, fuego personal, expresión de la fuerza vital, actividad y liberación de la fuerza vital, inicio de la propia identidad. Esa es una casa de fuego. La otra casa de fuego, interpersonal, canalización de la energía liberada en la casa 1 para la creación. Exploración de la creatividad personal, hijos y mascotas de la casa. Y por último, la casa 9, fuego colectivo o sea, es una casa colectiva y es de fuego, reorientación y reajuste de la forma de concretar la energía, sentimiento de identidad en contexto más amplio, activo de una inteligencia cósmica y colectiva. Mientras que eh, las casas de tierra, o sea, la 2, la 6 y la 10, la casa 2, Tierra personal, canaliza y consolida la energía hacia la seguridad personal, asegura el capital incluyendo el cuerpo mismo, eh, el tiempo productivo, la economía del organismo. La casa 6, dijimos, aprendizaje de necesidades y limitaciones de nuestro cuerpo, conocimientos prácticos a través del trabajo y del deber, es tierra interpersonal, perdón la casa 6 purificación mediante contacto con el nivel material de la experiencia, refinación y perfeccionamiento de nuestras capacidades especiales. Y la Casa 10, tierra colectivo, organiza y supervisa el capital y la fuerza laboral, papel del individuo en la perpetuación del cuerpo de la sociedad, acción de del individuo en el mundo material y temas importantes en el curso de la vida. Esas son las palabras claves para las casas de fuego y de tierra. Mañana nos volvemos a encontrar, claro que sí, con qué, con las casas de aire y de agua. Eh, así que bueno, nada, hasta mañana, que tengan un maravilloso día. Chau.